Este encuentro me ha parecido muy interesante porque he aprendido bastantes herramientas que no había considerado hasta el momento para trabajar con la tecnología en la educación. Y además me parece que al momento de exponer mi experiencia, el hecho de que otros colegas me hayan hecho sus observaciones, me ayuda a aprender cosas nuevas, a trabajar cosas nuevas y a desechar aquellos vicios que posiblemente a lo mejor estoy adquiriendo con el uso de la tecnología. Eh, me parece que está... Muy bien logrado, eh, sé que es la primera experiencia que tiene EWAEM organizando este tipo de eventos y espero que lo sigan organizando de este, manera continua porque entre más personas participemos en este tipo de encuentros vamos a poder aportar nuestras experiencias, nuestros conocimientos en la conformación de muchísimos productos que se pueden utilizar y compartir dentro y fuera de las universidades.